Bienvenidos mis queridos amigos a este nuevo video de tu canal Elmer Paukar Hoy te estaré mostrando una plantilla de conversión de coordenadas UTM a latitud y longitud si usted ha llegado por primera vez en nuestro canal por una necesidad, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una nueva notificación cuando estoy subiendo un nuevo video. No olviden compartir este hermoso video a sus queridos amigos o compañeros de la universidad o compañeros de trabajo sin más comentarios vamos a iniciar con el vídeo demostrando esta conversión de coordenadas utm a latitud y longitud para ello lo que tenemos que tener un base de datos aquí yo lo que tengo un base de datos que viene a ser punto este norte cota y la descripción en esta ocasión no vamos a necesitar la cota, sacamos por un lado, vamos a eliminar esta celda y lo que tenemos que necesitar es punto, este, norte y la descripción lo que vamos a hacer, luego vamos a seleccionar, seleccionamos todos los puntos que tengamos en este caso tenemos 161 puntos, hacemos control C luego nos vamos a la plantilla donde dice número 1. hacemos clic ahí ante clic derecho y nos vamos a pegar las los puntos ok los puntos vamos a introducir las coordenadas donde estoy introduciendo acá nos dice introducir tus coordenadas utm por eso que estamos introduciendo tu coordenada ok luego tenemos el uso la en qué zona estamos en este caso está por zona 19 trabajo se ha realizado se ha realizado el levantamiento en la zona 18 digitamos zona 18 luego vamos a dar un enter una vez vamos a deslizar hacia abajo jalamos jalamos deslizamos hasta el final o en todos casos hacemos doble clic y automáticamente nos ha deslizado hasta el final de los puntos ok 161 puntos ahora luego seguidamente tenemos el hemisferio sur no tenemos hemisferio norte también pero este trabajo se ha realizado en la zona 18 sur ok luego nos dice en la nota si requieres más filas no olvides arrastrar la función incluida en las columnas ocultas esa esa nota le vamos a aplicar en esta ocasión aquí como estoy haciendo como estoy realizando seleccionamos todo y vamos a arrastrar hacia hasta el final arrastramos hasta el final o en todo caso realizamos como de otra manera hacemos doble clic y automáticamente ya nos ha calculado hasta el punto 161 puntos ok ya ya tenemos. Ya, y esta coordenada, nosotros, o estas uh, estos puntos, longitud y latitud, ya lo podemos copiar. Y ya podemos uh, utilizar con respectivo trabajo que nosotros deseamos. Ok. Eso sería todo. No olviden suscribirse y activar la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chao.